Estoy en busca a ver si encuentro alguna persona que tire basura A ver si logro encontrar a alguien Oye amigo Oye este, ¿por qué tiras tu basura? ¿No, ¿No te molesta que te grabas? ¿Sí? Es que es para un trabajo Es, que es soy alumno de ecología del CCTEC Y está yendo tu basura Digo, si puedes juntarla, ahí está el bote Si se puede, si no Yo la puedo juntar Por favor. Voy a grabar ¿eh? <risa> Espero que no haya sido molestia Pero es que sí, hay que Tratar de cuidar el ambiente Entonces, vale, gracias, eh